Hola, hola, buenos todos. Aquí soy Marco, un día más en la taberna. Y hoy volvemos a Total War Warhammer. Vamos a tope, como lo dejamos en el capítulo anterior. Vamos a reventar esta banda de goblins, que bueno, de sobra vamos a poder con nuestro ejército de, de enanos. Pero vamos a empezar el capítulo calentitos, calentitos. Cerca de nuestros lanzagravios, con nada, vamos a pasar por encima, sin duda. Es que además es todo línea. Yo creo que no vamos a llegar ni a chocar. No vamos a tener impacto en ese sentido. Vamos a ver si podemos... Porque como tenemos que limpiar el ejército de Zorgrim. Porque necesitamos limpiarlo. Porque tenemos que meter eh, girocópteros. Hay que desarrollar, si recordamos, también estuvimos viendo eso en el capítulo anterior. Tenemos que desarrollar el... el creo que es el taller del ingeniero o algo así. Para poder sacar ya los, los girocópteros. Porque además es un requisito de... De la historia. O sea, es una de las visiones que tenemos ahí. Uno de los objetivos que tenemos a medias es incorporar dos helicópteros en el ejército de, de Thorgrim. Y yo creo que no nos van a venir nada más. No, nada mal. Pero, claro. O sea, ya tenemos 20 de 20. Entonces hay que hacer... O oh, 19 creo que tenemos. No lo sé. Pero bueno, hay que, hay que hacer un poquito de, de espacio. Entonces, nada. A ver, a, que, a ver si podemos estampar alguna de mineros. Que como tampoco han subido, pues no me... No me duele Vale, aquí en medio Vale Vamos a meter esta Sí, esto pues va a ser el grupo 2 Vale, con esto vamos a hacer que sea el 5 Que lo vamos a meter todo aquí Vale, a lo mejor un poco más orientado hacia allá Vale, perfecto Thorgrim en el 4 Aquí en medio, en toda la fila Y todos estos en el 3, vale. Vamos a ponernos aquí. Un poco ya. Más ahoritados a entrar en, en batalla. Vale, vamos a avanzar con todo el mundo. La línea un poco. Vale, vamos a dejar estos retra... un poquito en la retaguardia para apoyar. Vale, y estos los vamos a sacar del grupo. Vale, y el grupo 1 vamos a hacer que avance, el grupo 2 también, a Azorgrim también, vale, y con el grupo, vale, y con los enanos, con los mineros vamos a entrar por aquí, por el flanco, eso es, eso es, eso es, vale, ves ya que ya vienen girando por el costado, vale, vamos a abrir la línea un poquito... Vale, con Zorgrim en el centro no me parece nada mal. ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Vale, y esta vamos a chocar aquí en el centro. Vale. aquí, aquí, estos aquí y vamos a entrar con Thorgrim ahí a piñón también en el centro hombre pues está un poco apurado eh venga este de mineros aquí hay que colapsar venga Thorgrim uff, estaba complicado eh ah pues es que no nos han bajado nada eh pero cero, vale vamos a coger otra y vamos a colapsar aquí en el centro también, sí ¡Hala! ¿Cómo se ha colado? Vale. Vale, vale. Es que esto hay que gestionarlo poquito a poquito. De hecho, hacer grimmente para acá. Es buena, es buena carga, pero. Ok, oh, aquí. Ah, vale, que venimos cargando desde la retaguardia. Vale, vale. Pero, ¿nos damos prisa o cómo? Vale. Venga, el liderazgo. Eh, eso es. Nah, pero no vamos a perder. ¿Qué va? No vamos a perder casi enanos tú. ¡Ojo! Vale, estamos bien, entonces... Venga, venga, venga. Bien, buena carga. Vale, aguanto. ¡Hola, tú! ¿Cómo han salido volando los enanos? ¡Qué bárbaro! Nada, pero ya hemos pasado por encima, no hemos tenido pérdidas. Nada, perfecto, victoria. Vamos a continuar con la masacre y ya va. A ver, ¿dónde está su señor? Aquí tenemos buena piña, ¿eh? Continúa, continúa. Hay que sacar bajas de donde sea. No, o sea, es que... Bueno, ahora ya vamos tarde, pero bueno. Qué lástima que no tenga nada de, para poder perseguir, ¿eh? O sea, con los kilocópteros estaría bien porque te permite hacer o continuar la persecución, pero que va. Con esto imposible. Y no hemos perdido, claro, no hemos perdido ninguna tropa de nanos, ni. Nah. Pues nada. ¡Ojo! Pum, pum, pum, pum. Nada, vamos a cerrar, finalizamos batalla y ya está. Finalizar batalla. Creo que estos al ser simple, una simple rebelión, si no me equivoco, sí que son rebeldes. Eh, ha desplegado mil tú. Ha perdido la mitad. Nosotros hemos perdido 80 nanos nada más. Pff. Ostras, este lanzagrave os ha puesto las botas. Vale, lo que podemos hacer es hacer un intercambio con otro, con otros enanos y ya está. ¿Así que activa la rebelión? Creo, ¿no? Sí, sigue activa. 560... Vale, no, la reposición no, no pasa nada. Escamas brillantes. El resplandeciente fulgor de las escamas de esta costa de Maya es tan intenso que ciega al adversario. ¿Qué hace? Efectos menos 8... Al adversario De 40 metros Maldición en área Buah Pues está súper bien ¿eh? sí. Vale Vale Vamos a mejorar A Thorgrim Sí Como le tenemos que poner El de los El de los girocópteros Vamos a poner este Este Este me gusta mucho Vale Perfecto Forja avanzada Que teníamos Ah vale Estos son Mejoras en general Vale Colinas de Barenca. No, aquí no tenemos nada por construir. ¿Podemos rematar? Vale. Podemos rematar. Vamos a rematar. Vale. Vamos a rematarla. Vamos a autosimular. Y la pasamos rapidín. Vale, no hemos pasado... No, no ha muerto nadie. Vale, vamos a sacar más tesoro extra. Porque el liderazgo... Puf, este ejército está... Pero bueno, hasta los números. Ha sido eliminado, perfecto. Aplasta la revuelta, completado, vale. Espada de sigilo de oro. Vale, para cuerpo a cuerpo. Bien, nada, esto al fin y al cabo para, para equipar a los a los héroes nos viene bien. Ok, aquí tenemos los herreros para sacar el herrero único. Y dónde tenemos... Es que eso no sé si lo teníamos aquí. El taller del ingeniero para sacar los girocópteros. Ah, no, lo teníamos aquí. Vale, vale, vale. Entonces, aquí en el ejército de Thorgrim. Eh. Vale, es que tenemos que llegar hasta aquí. Caragdron. No, porque queremos subir esto aquí. Vale, esto está bien. Estábamos haciendo ahí un poquito de remember a ver qué subimos, qué no subimos. Lamento de balaya, esto está aquí. Vale, este no lo vamos a subir. Y el problema lo tenemos aquí, ahora. Vamos a subir... Ah, vale, y estos tenemos el movimiento completado porque tenemos el turno a mitad. Vale. Caracazgal, ¿aquí qué queremos meter? Buena pregunta. En la región de momento no tenemos nada. Vale, vamos a guardarnos una buena zona vale, vamos a meter refactorio por ejemplo es, son 1500 no me parece mal esto es reposición de bajas pero es en la región vale, vamos a meter este el campo de cebada, esto está guay y además es que el salón de juramentos podría estar súper bien pero claro, hace falta un mejorar Vale, vamos a dejar esto de momento así Tal que así En el lamento de balaya ¿Qué más podemos construir? En esta región podemos reclutar enanos Solo hace falta mejorar Caracocho picos Pero nos queda bastante Para poder llegar hasta aquí Excedentes de población 3 y requiere 12 turnos Para subir el siguiente Vale, o sea, está complicado Ok, vale, de momento lo dejamos así. Y en el siguiente turno, seguramente nos juntemos. A ver, el señor este del clan. Vale, ¿dónde lo.? Ah, tenemos que atacar aquí. Vale, pero no tenemos aún. Vale, no pasa nada. Siguiente. Uy, el dragón. ¿Qué cojones? Vale, siguiente turno. Sí. Y lo que se genere, se genere. Y ya está. Vamos a ir generando dineros. Y ahora. Bueno. Uf, se están comiendo los. A los enanos en el norte, espero que no. Y me ataca, capaz será. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. ¿En serio? Y el equilibrio de poderes... Bueno, a ver. Lo puedo entender porque no sé si vienen también los de la fortaleza. Pero estamos bien preparados, ¿eh? Bajo tierra, además. Vale, librar batallas, sí. Sí, además, en línea recta con los atronadores y demás. Sí, Los orcos negros no deberían suponer ningún problema Y los fanáticos Ah, Lo único lo único que no tenemos nosotros es artillería Con estos dos ejércitos, creo recordar Eso va a suponer un pequeño hándicap Pero bueno, aquí, mira, aquí, aquí, aquí En este cuello de botella No, no, o sea, no tengo que ir para adelante ¿Por dónde vamos? Que la segunda línea venga cuando quiera Grupo. Va, es que vamos hacia abajo, tú. Pues está abajo. Vale. Vale. Dios, no, tan ancho no. Vale, vamos a ponerlos alternados. Y así, más o menos reducidos. Y estos. Externos aquí, vamos a cerrar aquí la, la línea por este costado. Vale, esto va a ser otro grupo y esto va a ser otro grupo entero. Espérate, así, tal y como están seleccionados. Vale. El uno aquí, sí. Y el 4 aquí. ¡Uy, bueno Vale. Vale, perfecto. Comenzar la batalla. Y nos vamos a esperar a que venga todo este ejército de aquí... Y nos ponemos aquí en línea y ya con eso marchamos. ¿Ellos se están movilizando? No, ellos se van a esperar allí. Ah, sí, ellos se están movilizando. Sí que se están movilizando. Lo que no vemos es ninguno, ninguno, ninguno de las tropas de los fanáticos. Y eso no me gusta nada. Eso sí, tenemos trecho. De aquí a que vengan no pasa nada. Vale, aún no hemos llegado. Bueno, vamos a ir seleccionando a la gente vale Este es otro grupo oh, uh. vale Grupo 6 Vamos a añadir aquí esta de enanos Estos enanos los vamos a añadir En el grupo 2 Vale, perfecto Vamos a meter aquí todos los mineros Aquí, aquí, así, eso es, vale Y a estos Los vamos a meter en otro grupo Vale, el 7, entonces el 6 los quiero todos aquí Vale, y el 7 los quiero todos aquí Vale, así, en línea Ah, y el 5 nos... el, el otro héroe no nos lo estamos moviendo. El que no ha venido a la batalla es el héroe del clan. El, el, el héroe, el señor del clan. Venga. A correr. Vale, venga. En posición. Bueno, los mineros tienen que llegar hasta el otro costado. Bueno, no pasa nada. Yo creo que estará bien. A nivel de. de. Contra los orcos negros y tal, que no, no nos plantearán. Uy, pues entonces tengo que... Eso, espérate, al revés. Vamos a meter a los mineros en el otro costado. Vamos a meterlos aquí. Ah, no. Vale, más para allá. Aquí. Pero vamos rapidito. Ah, sí, sí, van corriendo, van corriendo. Vale, porque teniendo en cuenta que quiero chocar los mineros contra los orcos negros para reventar la armadura... Mejor los pongo en ese costado y ya va vale. Y ya va. Estamos llegando, ¿no? Sí. Venga, chavales. Vamos a ir avanzando poco a poco. Vale. Vale. Ahora bien. Grupo 6, adelante. Grupo 7, adelante. Grupo 5. Para adelante también. Que estos son los que tienen que venir corriendo Y estos Entonces más o menos se pondrán en línea Cuando llegue el momento Vale, seguimos avanzando, seguimos avanzando Ah, no, no, no, no Los mineros aquí están bien El 3, vale, el 4, vale, el 6 aquí 5 aquí, el 7 aquí, vale, más o menos estamos llevando las dos líneas a la par, Uf, es que tanta gente es, o sea, agobiante, sí, un poquito, 5, el 6, 7 Venga, los señores mineros Es porque es que ya están empezando con el bombardeo Y no me mola nada Dios. Buah, pedazo de carga, tú Vale. Vale, aquí, aquí, aquí, vale, aquí, vosotros aquí también, vosotros aquí, vosotros aquí. Es que estos tienen que focusear a los orcos negros. Vale. Uf, pero aquí hay un boquete súper grande. A los orcos negros venga el focus. Vale, vosotros tres a los orcos negros, aquí eso es. El resto que dispare pues conforme venga, ¿no? Pero Oye, señores, cómo que cargar. Ah, bueno, a melee tenemos que ir, vale. Supongo que está correcto eso, supongo perfecto. Vale, nada, el señor enemigo está herido, lo que me está haciendo mucho daño son las de estas Seguimos, seguimos, seguimos. Hay que perseguir, hay que perseguir, claro gente. Venga, a lo que sea. Hombre, si han venido, que no se vayan, ¿no? ya que están aquí, vamos a jugar todos. Nada, la lluvia de flechas, tiros, eso no ha pasada. Hay que exterminar los orcos negros. Vale, sí, me parece bien. Vale, y todos estos, el, el grupo 4 entero, a los orcos negros. Aquí, aquí, aquí, aquí, todos aquí, todos aquí, todos aquí. Nah, y ya no vamos a disparar más. ¿Dónde está la de orcos negros? ¿Cobles nocturnos, no. Ay, ay, ay, por favor, por favor, por favor, que traben unidades. Venga, corre, corre, corre, corre, chicos, vamos, corre. Ay, ay, es buena carga, es buena carga, es buena carga, es buena carga, es buena carga, es buena carga. Ven, ahí pilladlos a todos. Venga, a por ellos ¿No llega nadie a disparar? Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, de cara tú Vale, perfecto Ah, es que quiero cargarme los surcos negros Que es el, el gordo de su ejército Ojo, ojo, ojo, vale, vamos a checar aquí Perfecto Venga, rapidito Toma ahí. Masacre. ¡Oh! Y los acercamos a los. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Nah, no sale ni un orco vivo tú. Eso es. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Toma ahí. Nah. Sobradísimos. No los vamos a matar. Dios, consulta los tiros, eh. Buah, wow, aquí, aquí han caído un par, eh. Nah, está muy bien. Nah. Finalizar batalla. Han huido Como perros. Bajo tierra a medianoche. Bueno, no sé qué es ese logro. Buen oh, logrito que nos hemos sacado. Que siempre está bien. ¿Restante mil? ¿Cómo ha perdido solo 300? Ah, bueno, pero ha perdido lo que a mí me ha interesado, ¿sabes? O sea, se ha desmoralizado el. El líder y... Ah, ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Uh. Nah, al pozo. 500 tesoros. Nah, perfecto. Rango. Vale, genial. Liderazgo. Eso, eso. ¡Huye, huye! huye ¡Uy! uy oh. Vale, vamos a movilizar a alguien para allá. Derrota el al ejército de este señor en una batalla. ¡Colmillo rojo! Vale, población feliz... Caracazgal. Bien, distrae a tu gente con juego salvaje. Los cuervos acuden en bandada a fosos de pelea y arenas para lidiarse con la violencia y olvidar sus infortunios por un tiempo. Vale, entonces, ahora con el señor del clan. Aquí. Asaltar las unidades. Asesinar. Tenemos una misión, si no me equivoco, un objetivo. O sea, un objetivo o un agravio. El agravio escoria derrota al ejército. Lleva a cabo con éxito un intento de asesinato. Vale, pues vamos a llevar ese intento de asesinato. Asesinar. Hay que probar. Asesinar fracaso. Señor del clan de nuestra facción, no ha estado a la altura de las circunstancias en su empresa. La misión contra el ejército ha sido un fracaso. Había que probar. Vale, este señor nuestro ha subido de nivel. Vale, ¿qué vamos a ponerle? Vale, pusimos ya la armadura en su momento. Ah, vale, ya subió a nivel 3, vale. ancestral, Sí, vale, vamos a poner la grave ancestral Y le podemos poner armaduras y demás sí, sí, sí, sí, sí, sí Pendón Vale, aquí te sale todo lo que está seleccionado ya Ah, vale, armas, armas, armas, armas, armas Vale, vamos a ponerle a este la espada de batalla porque no me... O sea... Este objeto... ¿Seguro que quieres quitárselo y reasignarse a los este personajes Sí. Talismán... No. Y objeto... No. Y estos ya los tiene todos Thorgrim. Asignados. Vale. Vamos a venir a Thorgrim. ¿Dónde está Thorgrim? Vale. Thorgrim quiero que venga aquí a Karakazak. Karakazak. Vale. Y... Vamos a sacar... No tenemos los girocópteros aún. ¿Por qué razón? Si tenemos esto. ¿De ¿Deberíamos tener disponible la creación de girocópteros? ¿Eh? ¿Por qué no se ve? Ah, ah, ah, ah, ah, amigo, amigo, amigo. Estamos, vale. Un girocóptero y ya está. Vamos a quitarnos una de mineros desmovilizar, renombrar, reno, renombrar, exactamente que... ah, vale vale, pues vamos a desmovilizarla, esta que tenemos 74 vamos a desmovilizar ¿este seguro quieres desmovilizar? sí, aunque sea una de mineros no pasa nada, vale, y vamos a meter la segunda de girocópteros y yo creo que con eso ya... ya estamos más que bien vale no recuerdo qué queríamos poner en... Aquí. En Caracas. Vale, entonces. Con eso que ya está... Solucionado y solventado en las colinas de barenca Vamos a meter aquí. A ver, vamos a, va, vamos a meter el refactorio para sacar orden público y que no se nos desbarate más la cosa. Sí. Y ya en breves... A ver si podemos hacer coalición están bajo asedio no tienen ejército alguno no, no tienen ejército alguno pues con Thorgrim vendremos aquí defenderemos Barakbar sin duda, vale ok, ahora, movimientos este ejército yo creo que los podemos reventar bastante fácil, vale, este aquí y este lo, lo vamos lo podemos perseguir no llegamos, tú. No llegamos. Qué lástima. Vale. No se llega, entonces. A ver, aquí al sur, ¿qué podemos construir? Vale, vamos a mejorar esto. La puerta reforzada, tenemos dinero. Sí, vamos a poner... Venga, vamos a construir puerta reforzada, el granero... No sé si quiero... No sé, no sé en qué me voy a gastar aquí. Qué vamos a querer poner. Habría que verlo. Sería importante... Ver qué vamos a poner. Vale. Aquí no podemos... No, el lamento de balaya. Esto lo vamos a reservar por el momento. Y nada, en esta otra región tampoco podemos construir nada nuevo, ¿no? Vale, perfecto. ¿Aquí que tenemos? al ah, el arsenal. Uf. Claro, y es que en esta región no tenemos nada de construcción, tú. Y no podemos avanzar aquí tampoco. Es que he construido muy mal. Pero muy mal, muy mal, muy mal. Aquí en el peñasco negro es que necesito mejorarlo para que sea eficiente. Vale, guardaremos el sitio aquí para poner el salón de juramentos... No. Es que no sé si quiero poner aquí en Caracasgar el salón de juramentos. Esto es una pasada. O sea, saco señores del clan, saco martilladores, saco rompehierros. Lo he puesto aquí en el sur. Porque si no, a santo de qué tengo yo aquí. ¿En Caracasgar tenemos el salón de juramentos? No. ¿Y este señor del clan? ¿De dónde puñetas ha salido? No me acuerdo de los capítulos anteriores. Vale. No pasó nada. Vamos a pasar el turno. Y vamos para adelante. Este, este, me da. Mucho se está acercando. Nada, vamos a por él. Vamos a por él. En cuanto tengamos el ejército de Thorgrim, ya apañado con los. Con los. Girocópteros, vamos a por él. Ojo. Vale, se nos ha girado. Vale, perfecto. Son. Dos de orcos grandotes Uf, Y todo goblins de, de fanáticos O sea, no vemos nada Literal, Esto va todo, todo el rato en, en sigilo En escaramuza y no vemos nada Solo vemos, o sea, veremos Tres unidades, cuatro unidades y los Tirapiedras Veremos, esta pantalla pinta entretenida Pinta muy muy entretenida Vale Vamos a dejar esto para el capítulo siguiente Y aparcamos aquí Ahora, lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Cui como a mí, que vamos a tener los dos en la... los dos twitters en la descripción, que comentamos siempre un poquito de todo. También, seguidnos en Twitch, que hacemos directo todos los miércoles a las 7, 7 y media, abrimos. Y estamos dos horitas, prox hablando con vosotros y jugando a cositas. Y por último, suscribiros a este canal de YouTube. Estamos haciendo contenido diario de calidad y cada vez mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso sí todo, todos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego. Adiós.